Yo ya eh, no tengo esos hermanos, no tengo esos hermanos, no tengo esos hermanos. Él no solamente habla de mí, dice que ya no tiene hermanos. Eh, ya se le olvidó que nosotros lo apoyamos eh, cuando no tenía ni para la gasolina. Él se compara con Vicente Guerrero, dice que la patria es primero, pero no. La verdad es que su filosofía es que eh, la, la filosofía del Yoyo. -yo. Yo primero. Él no puede andar por el mundo echando culpas y diciendo de que, ah, es que hubo fraude. Eso es lo que siempre dice él, hubo fraude. Y luego cuando le conviene se acomoda, ¿no? Y cuando se le conviene también se deslinda. Que se vayan al diablo con sus instituciones. Salieron grabaciones donde los hijos están paseando en yates, ¿verdad? Que usan tenis Louis Vuitton o que él usa trajes... Eh, eh, Hugo Boss, ¿verdad? Eh, ah, él ha sido cuestionado en varias ocasiones por su actitud de tirana, por su actitud de, de egoísta. Que es un doble discurso. Crea esta polémica es que no puede uno apoyar a un candidato o a una persona eh, de su preferencia porque ya se enoja el señor. ¿verdad? Él no es Dios para creer que tiene la verdad absoluta, Andrés Manuel. Se molesta porque tu hermano Arturo, que va a cumplir 60 años, que es ingeniero civil, y que sí trabaja, porque había que preguntarle a él de qué vive, ¿verdad? Yo vivo de mi salario, ¿verdad? yo trabajo todos los días, soy ingeniero civil titulado, y, y había que preguntarle a él, bueno, de qué vive hace, de que se dedica a la política. Yo ya eh, no tengo esos hermanos. No tengo esos hermanos, no tengo esos hermanos.